Luego de cientos de mujeres asesinadas en el Estado de México, el gobernador Erubiel Ávila solicita que se declare alerta de género en 11 municipios. Desde hace 5 años, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios ha solicitado que se declare la alerta por violencia de género y que autoridades del Estado de México reconozcan la violencia sistemática contra las mujeres en la entidad. Según el observatorio, tan solo entre 2011 y 2013 fueron asesinadas 840 mujeres, y entre 2011 y 2012, la Procuraduría de Justicia del Estado de México reporta que desaparecieron 1.258 mujeres. De haber recurrido a la declaración antes, que de hecho tiene que ser solicitada por una organización de la sociedad civil, se hubieran evitado cientos de muertes y desapariciones, asegura el observatorio. Ávila solicitó la alerta de género para los municipios de Catepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Jautitlán-Izcali y Chalco. Cuando se hace pública una alerta de violencia de género, se establece un grupo interinstitucional que le da seguimiento a la situación de violencia en la entidad, se implementan acciones preventivas de seguridad y justicia, se elaboran reportes sobre los indicadores de violencia y se asignan recursos para hacer frente a la contingencia.